Tenemos tráiler de Kanoyo, o más Tenemos el tráiler con la música, el opening directamente Sí, es una serie eterna Sí, yo no sigo el manga Sí, voy a ver la serie No, no lo voy a dejar a la mitad Yo no dejo series a la mitad El anime es eterno El, el protagonista es muy descarado, pajero y, y te da mucha vergüenza ajena, sí Pero aguante Eruka Lo voy a ver por ella Y por Sumi también Muerte Mami-chan, igual Mami-chan es como el, como el Duende Verde, o sea, te te empuja la trama, o sea, es como que acelera la trama, no sé cómo se dice, vos ya me entendiste Y sí, se crea buenos personajes a base de chingadazos, acá está el opening, supuestamente ¡Midasu, espero que el la... 1回なんだよ。le <todos> Qué manera de alargarlo de la abuela, por deja que se muera en paz. No, ah, bueno. <coughs> Demo, ¿Eh? ¿Ah, Qu bien, que Mal. Bien. Mal. no, ¡No! Ay, Dios. Todo es tu culpa con... <risa> Que conste que todo es la culpa de la abuela Si no fuera por la abuela, todo esto no hubiese pasado ¿Cómo que el primero? Y me tengo que esperar 17 días para ver Love Live ¿Cómo que el primero? ¡Hijo de put. Muchos se quejan, pero bien que lo van a ver o sea, Yo ya lo admito, yo, yo digo que lo voy a ver Puede tener buena trama <risa> Comenazo ahí